señores, se registra el mayor pico de nuevos casos de coronavirus en la República Dominicana. Legisladores decidirán hoy entretención o no de estado de emergencia. La República Dominicana registró ayer jueves 629 nuevos positivos al coronavirus, el mayor aumento a absoluto en 24 horas cuando se realizaron 2.465 pruebas PCR. ¿Qué porcentaje es eso? Eh, 2.400. Por encima del 20%. Sí, está por encima del 20%. Sí, está Con está por los, los nuevos casos ascienden a 21.437 las personas infectadas a nivel nacional, según el boletín número 84 emitido este 11 de junio por el Ministerio de Salud Pública que cifra en 561 las personas fallecidas. Luego de ayer se registraron 11 nuevas defunciones. El número de casos activos asciende a 8.335, mientras que 12.541 personas han recibido el alta médica tras superar el COVID-19. Será hoy, cuando diputados sesionen para determinar si se extenderá o no el estado de emergencia en el país, como lo ha solicitado el presidente Danilo Medina. Recordamos que los legisladores de la oposición han mantenido un rechazo total a la extensión. Vamos a ver qué piensas, Carolina. Bien, es importante saber qué porcentaje representa de 2.000 y tantas de pruebas que hayan resultado 624, los Madre casos positivos. Ante todo eso, nosotros debemos de destacar, y que es lo que se ha estado pidiendo desde un principio, la cantidad de pruebas que aumente en el país. A la fecha del principio de mayo, eh, no hubo un solo día que superara las 2.000 pruebas, ahí están las informaciones, eh, la cantidad de pruebas realizadas. Hay que estar claro en algo. El promedio es 981. Perfecto. Todavía. Entonces, eh, hay que estar claro en algo. Mientras más pruebas se realicen, más cantidad de personas infectadas habrán. Entonces, eh, no es un asunto de nosotros espantarnos, claro está, de, eh, de crear temor en la población, pero sí teniendo en cuenta y toda la claridad de que hay que tener el comportamiento adecuado, de seguir con los protocolos, eh, entre comillas, si se quiere, porque ciertamente es muy poco lo que se está cumpliendo. Y como decía en el día de ayer, los principales que están... Eh, faltando al, al distanciamiento físico son los partidos políticos, señores, aún con sus mascarillas. Nosotros, el mensaje que se nos da desde el Ministerio de Salud y desde el gobierno que está pidiendo un estado de emergencia es que haya distanciamiento físico y es todo lo contrario a lo que ellos hacen. Entonces, estas incongruencias nosotros no las entendemos. A propósito también de la apertura de vuelos a principio de julio, hoy estamos... A 12, estamos hablando de 18, 20 días. Si ya se va a aperturar los hoteles, la entrada de turistas dominicanos que están fuera, que tienen sus vuelos pendientes, quiere decir que las cosas van muy bien o están muy bien. Se supone que esto se analiza eh, eh, ya cuando se establece una fecha de entrada de extranjeros que posiblemente cause eh, una situación con el COVID en nuestro, en nuestro país. Pero partiendo de de esta de estos elementos que he planteado, aparentemente estamos muy bien. Y entonces ahí vendría la pregunta del tan esperado día de hoy, de la aprobación o no de un estado de emergencia. Si nosotros planteamos pu punto por punto todo lo que está pasando en la República Dominicana y lo que se está haciendo y la apertura de la economía de manera generalizada, nosotros nos Preguntaríamos entonces, ¿para qué? Eh, el estado de emergencia y todo lo demás, porque prácticamente aquí se está normal. Bien, Fulvio Bueno, aquí se está jugando a muchas cosas. Entre ellos, aprovechar la situación. Miren, la mascarilla quirúrgica, las azules, tienen una protección cercana al 70%. La mascarilla de tela, apenas un 50% y deben de ponerse tres capas de telas. La mascarilla cae en el 95, cercano al 90%. Hay dos cosas que han dado resultado en donde se han aplicado de una manera rigurosa, y es el uso de mascarilla y el distanciamiento. Estas dos cosas lo han eh, testificado estudios científicos que se han hecho. Se tomó como parámetro a dos estilistas que atendieron a 46 personas, a 146 personas, con mascarillas, con distanciamiento, con citas previas y no, eh, las dos, los dos estilistas estaban contagiados con el COVID. El experimento en eso consistía. Se le hizo prueba a todos los que participaron en este estudio y todos salieron negativos lo que implica que llevando de manera rigurosa el distanciamiento y el uso de mascarillas apropiadamente, se puede pues, eh, tener cierta seguridad de no contagio. La vida va a continuar, continúa, y tenemos que irnos adaptando hasta que aparezca la famosa vacuna para inmunizar a toda la población. Mientras tanto, el virus va a seguir circulando se va a seguir eh, propagando, especialmente en países como lo nuestro, los bañarios llenos de gentes, galleras, eh, mercados con un tumulto sin, sin distanciamiento, eh, usando también eh, actividades políticas con demasiadas gentes, también no respetando el toque de queda y burlándose de otros, ...durante la noche haciendo actividades proselitistas, en fin, si no se toman las medidas total, total, los resultados no van a ser muy halagüeños... ...porque vamos a continuar con el virus y las condiciones están ahí para continuar la contaminación. Hasta tanto la población no tome conciencia total de esto y ahí entonces vamos con el parámetro... De si el permiso o no el permiso Y las restricciones, el toque de queda, el estado de emergencia Todo esto surte de efecto positivo Si se llevan a cabo las medidas de regulación Bien, como todos sabemos Estamos en la República Dominicana donde es Un pueblo muy alegre Un pueblo que de noche le gusta festivo. juntarse Sí, festivo Un pueblo que le gusta juntarse mucho En horas de la noche los colmadones, las esquinas. Eh, imagínense ustedes si lo que pasa aquí, ojo, es irresponsabilidad de la sociedad cuando hace eso, que no es la mayoría tampoco. Eh, cuando usted le piden que mantenga el distanciamiento físico y no lo hace, eh, es responsabilidad suya. Eh, cuando usted le dicen que eh, trate de no salir de su casa y cuando trate de salir solamente sea lo esencial y usted sale, es responsabilidad suya. Siempre va a ser responsabilidad suya porque se lo están advirtiendo Además, al fin y al cabo, quien va a pagar los platos rotos es usted Ahora bien, con relación al estado de emergencia eh, Entiendo, hoy será aprobado Porque lamentablemente La oposición otra vez no va a jugar No se va a tirar un grupo de gente en contra eh, Y además no va a cargar con, con lo que pueda suceder de aquí en adelante Imagínense ustedes que si no se aprueba este estado de emergencia, lamentablemente eh, hay rienda suelta para la sociedad y cualquier cosa que pueda suceder, ¿a quién se le va a pegar? Se le va a pegar a la oposición, se le va a pegar a aquellos que no voten a favor de, de eh, la extensión del estado de emergencia. Son, qué sé yo, unos 15, 17 días que se están pidiendo, eso terminaría eh, antes de las elecciones, y entiendo que lo correcto. Si se aprueban, es, se aprueban 12 o menos, porque fue la última vez se aprobaron 12. tú que sean 15, que sean 12, que sean 11. Lo Puede que, sí, siete. Lo que sí. sí. Lo que sí, hay que aprobar. Ellos van a sí. tener que aprobarlo. Ojo, esto es una posición política. Todo el que vaya a votar hoy en la Cámara de Diputados es una posición política que va a asumir. Política. Van a votar porque le conviene o porque no le conviene. Y ustedes verán que desde mi punto de vista entiendo que sí, que van a aprobar la cantidad de días que ellos entiendan, pero sí se va a extender, porque es una situación política lo que se está viviendo. Lo último que aquí se, se, se quiere, eh, me refiero ahí, a, a, a la decisión de hoy, es la salud del pueblo. No le interesa eso, lo que le interesa es el, el control, eh, el, la situación, por ejemplo, de la línea política y nada más. Ya veremos lo que pasa, pero si la oposición está obligada... Eh, y más ahora con, con lo del contagio de Luis Abinader, que lamentablemente los ata a ellos a, a tener que admitir que sí, que va en aumento la, la cadena de contagio Francis Sí, mira ya se ha convertido el informe de salud pública en el cuchillito o el arma para motivar una extensión Basta con las muestras que la sociedad está enviando a las redes sociales cuando identifica cuando identifica vehículos, patrullas de policía, convertidos en vehículos de transporte de fundas. En horario que se supone y se contradice con los que están preocupados por la salud de su pueblo, mientras empujan, empujan, y ojo, es política, precisamente porque le han dado un matiz político, la política genera una contrapolítica. No es culpa de la oposición ni de la sociedad contraria al gobierno, el que se produzca una posición política, lo que pasa es que no están mintiendo, nos están <risas> sugestionando con el tema de los contagios y todo el mundo sabe que está disfrutando nueva vez poco a poco con los controles con su seguridad de libertad de tránsito y no es cierto que no se pueda más allá de un estado de emergencia porque si salud pública no está politizada y está sometida al orden que la ley 42 lo asumete cuando está en un estado de situación como es el nuestro, la sociedad de República Dominicana tiene todo el aval, todo el aval, para producir cierre de negocios nocturnos, por el tiempo que lo crea pertinente. Falso es seguir vendiéndole a la población de que se necesita estado de emergencia. El estado de emergencia tiene cuestiones muy claras, la ley 41.2108. Y he dicho y repito, ya que los legisladores nuestros no nos no, no han demostrado que su legislación de cuatro años, que termina el 16 de agosto, en leyes productivas, en leyes necesarias, ¿por qué no se han tomado el tiempecito para producir una ley una ley que regule en tiempo de pandemia la seguridad y la salud pública sin la necesidad de repetir el estado de emergencia que se ha convertido en el mecanismo de mantener encerrado a la oposición y a un grupo de gente comiendo. Y yo le pregunto, después de las elecciones, ¿se puede sostener un país 24-7, sosteniendo el consumo de las personas que habitamos en la República Dominicana, porque tendrán que hacerlo conmigo también, llevarme el pan a mí. Aunque yo trabajo y produzca, es de todos. Aquí se está jugando con la pandemia a producir y arrebatar un triunfo que no se lo merecen, porque han sido incapaces de producir bienes sociales que verdaderamente se devuelva y se repita la, la riqueza entre todos, que no lo va a permitir la, la pandemia. Porque vuelvo y repito, en esto no puedo atacar al gobierno. Esto es algo externo, esto es algo que ha venido. Pero caramba, ¿cómo utilizar este momento para provecho, disfrute y, des, y, de, y desfilfarro del erario público, como ha sido demostrado lamentablemente a mi amigo y colega Yayan, es político, pero ¿quién ha producido en la estrategia política que hay que contrarrestar? El gobierno, en base a qué? A la pandemia. No están manipulando y es falso de que se tenga que hacer una producción nuevamente de la extensión de plazo simplemente para garantizarse el gobierno los planes políticos que tiene y menos la salud del pueblo. Es que todo el accionar no es contrario a la solicitud del estado de emergencia. O sea, el accionar completo que tenemos en la República Dominicana es contrario a la solicitud de un estado de emergencia, Problema más allá de que un toque de, de queda. Pero es todo es lo que se está haciendo en el país es contrario a esto. Es decir, eh, se está haciendo lo mismo con estado de emergencia claro. o sin él. O sea, solo a, estamos hablando a de 7 a, a de la noche, Totalmente, a 12 o 2 de la no noche. Lo que no entiendo es no. la posición de la oposición en el sentido siguiente. Si, si lo que se busca es lograr un nivel de abstención suficiente, ¿a quién beneficia la abstención? Al Estado. Yo pienso que, que beneficia o perjudica a todos por igual. Porque... No. Porque la abstención la en Amado, es la, la, la democracia. Eso, eso, entonces, Amado acaba de dar en la diana, el palo por tú, los 400. Tú lo que me estás diciendo a mí es, tú lo que me está diciendo a mí es... Lo gobierno le interesa que vayan menos gente a votar, porque ellos sí tienen claro que el tienen... El PLD, es no, como electoral... Que contradice en tu discurso? No. Porque si le interesara, el, le diera rienda suelta a la gente no, y comenzara a publicar contagiado a, Es que lo va a publicar. Hoy va a haber otra otro, hoy el pico va a ser más alto entonces, Luis Abinader, a Luis Abinader se está prestando a eso, porque no, el, el, que, el hijo que tenía COVID. Igual que te COVID, COVID, puedes infectar tú una, o yo, igualito. porque es un ciudadano no, pero, normal. Pero, pero entonces Luis Abinader en se después. contagió en los supermercados. Pero, pero ¿cuál tiempo? es la diferencia no de que presenta. Luis Abinader se infecta, que se infecte una no cajera no de presenta. un supermercado? Entonces, hay más, Mira. hay más Pero claro, porque, porque todos los días ah, se contagia. Yo te está muy claro. la ustedes que estamos en la segunda fase. precisamente, esa es la contradicción. Esa es la segunda fase. Y vamos hacia la 3. Claro, y vamos van a seguir tres. aumentando. Entonces, la 3 o la 2 ya significa que la pandemia no es tal peligro para nosotros. Pero mira, pero la hemos sabido no, manejar porque estamos no, aprendiendo. No, no. ustedes Cada día le estamos no, perdiendo no, no. más miedo. Oye, Todos oye, los países están abriendo la paulatinamente. La se está equivocando en una cosa. Y es que está mandando un mensaje con esa posición de que la maquinaria política electoral del PLD es tan formidable que. No, los únicos que van a ir a votar son los PLDistas y que por eso es que ese miedo se está elevando ¿no puede se ser está... una, una, un golpe de efecto que pueda producir en Entonces, personas tú, que, que ¿tú mira... me vas a decir a mí que nada más eh, los PLDistas son los más guapos que van a ir, no importa lo que pero tienen mayor los nivel de Amado, no, es, es que aquí pasan dos cosas tú, sabes, tú conoces, ya conoces lo que es el manejo del padrón del PLD sí los el que no se mueva con un salario es para afuera que va, aunque le queden tres días. Aquí hay mucha gente. No, pero espérate, Francis. Es que, es, que si es que si tú tienes, por ejemplo... Con un, miedo. Si tú tienes un puesto... Oye, no nos llamemos engaños, dejémonos de hipocresía. Si tú tienes un puesto que tú lo conseguiste por coyuntura política, ah, evidentemente que si ese partido te está pidiendo ah, que vaya a votar, lo, lo lógico, es lógico que tú vayas a votar. Esto te por quiere ese decir partido, que el PLD tiene mayor garantía de votos que la oposición. Claro que sí, eso es lo, lo que él está planteando. Entonces, pero eso es lo que él plantea. Ves Entonces, que no claro contradic es sí. no contradictorio. Es un plan porque yo siempre he dicho que el PLD tiene la legión, es decir, la cantidad de votantes asalariados. Claro. para ganar, Mira, lo único, de ganar. siempre va a ser así pero va a, hacer a, la, el a la oposición le conviene el estado de emergencia lo porque único. eso provoca que se mantenga eh, eh, eh, ese muro de contención en la sociedad pero y no pueden entonces lo los único, no va a ser así lo único, los que están obligados por salario a ir para, a votar lo único que nosotros pedimos es Cuando igualdad habla nosotros hablamos de PRM claro, el ah, PRM, PRM, no el PRM. <risas> No, no, el PRM, el PRM, el PRM sí, ante la sociedad dominicana, lo único que pide es igualdad. No si, hay igualdad. Espérese, espérese, déjeme explicarle. Nunca la va a ver. Si nunca, vamos a, una, a un ring a medirnos en unas condiciones electorales, nosotros pedimos árbitros, pedimos igualdad de reglas. Castaño te lo El está caso, el caso de la emergencia, para ellos andar de noche... Como yo lo verifiqué anoche, porque yo salí a eso, y lo verifiqué... ¿Lo grabaste? Y, a, y andan en eso. Entonces, eso es, eso es apostar apostar a la deshonestidad. Eso es apostar a la tramuñería. Son descarados, a, a descarados. Eso, eh, son descarados, a eso, eso es que no están correcto, pero ¿qué, Entonces, ¿qué si ellos salen de noche y la policía no lo agarra, que lo único que hace es que le ayuda, entonces también tienen que dejar que los partidos opositores hagan lo mismo. Ah, y acá? si hacemos todo lo mismo, violamos la ley. Sí, un miren, es un desorden de, total. Miren lo que Ellos son unos violadores de la ley, porque la ley prohíbe eso. Miren, y están violando la ley y se les está permitiendo. Yo la miren. misma Junta se les está permitiendo yo también. No, yo no estoy de acuerdo con que salgan a hablar los peleadistas claro, a, a la soy. calle, no estoy de acuerdo. Pero que en el caso hipotético de... Fíjense ustedes cómo el discurso solamente se centra en que los peledeístas están saliendo. No, no. Pero qué porcentaje es que de Estamos la... en un evento electoral, hermano. Está bien, pero escúchame. Y si hay pero campaña escúchame. política debe ser igual para pero todos. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Ahora uh -huh. bien, ahora bien, lo que tenemos que pensar es en qué porcentaje de la población representa, en caso de. Estoy diciendo que está mal, pero si tú lo comparas con relación a la totalidad de la sociedad, ¿verdad? De la población. ¿qué porcentaje de esa totalidad que saldría ah, a la calle representa no, no ese va, no grupo del va, PLD? No, no va a haber ganado en la primera vuelta. Me o sea, eh, eh, eh, no, no, refiero a que a, a no, cuánta no, no, gente está saliendo a la eh, calle Eso no noche? se mide así. Puede ah. ser un 1% y están violando la ley. No, Estoy de acuerdo con Pero Entonces tú debes no, pensar es lo en, lo que el otro, aquí. en el otro 99% que pudiera entonces afectarse de, del virus. Lo lamentable es que se da como favor lo que se debe de recibir como un derecho Terrible. Eso es lo que me, me afecta a mí, que la gente Mira, siga apostando. Algún Ay día. que está haciendo cosas buenas porque le dio dos do pesos. Eso lo implementó o, Balaguer o, y, algún lo, algún y lo, día, y lo pero No quiere decir que está algún bien, algún no día, quiero no quiero decir que está rompiendo bien. Rompiendo. Y hay momentos en, que eh. en la, la... ¿Cuánto dijo que Danilo cada discurso que ha dicho que ha sacado de la pobreza? ¿Sacan un millón, millones todos no, no, no, los años? Millones, más 18 millones. a presentar la foto de las cajas, le voy las dos cajas No, no, caras. no. porque eso... No, yo 18 estoy en millones. En es en que siempre en, sacan mira, un millón. Vamos a, escúchame. ¿no es, estoy, el millón? Vamos a, escúchame ¿no es el mismo millón. Yo es no, no estoy Dios, en contra no, de, la de la asistencia social, porque las desigualdades existen. Estoy en favor de que rompamos los esquemas que para la fiesta democrática que debe representar unas elecciones estemos en igualdad, que haya un árbitro que verdaderamente Pero, aplique claro, la norma y se y se haga cumplir. Son Pero las 7.40 minutos. Ciertamente, como dijo Amado, muy, muy, muy seguro y tú lo secundaste. <risa> no hay igualdad. Pero, no, no, no.